Vamos ahora a escuchar qué nos trae Yerlán, La Antigua. Buenos días. Buenos días, buenos días, amado. Buenos días, Carolina, que se integra. Buenos y días bueno, a todos. Y buenos días, Francia, a todo el equipo y a la gente que nos ve. El día de hoy yo quiero eh, compartir un comentario, eh, una opinión muy particular que tengo con relación a lo que ha estado pasado, eh, pasando en el día de ayer aquí en la República Dominicana, eh, con relación a lo del apresamiento del técnico. Eh, declaro eh, al Coronel de la Policía y a toda esta esta nebulosa que rodea la, la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero el técnico desde mi punto de vista está mintiendo ¿cómo que está mintiendo? sí fácil y voy a hacer la primera pregunta y todo aquel que, que no es irracional y que se detiene ahora a pensar, va a entender esto. Si yo trabajo para Claro, y estoy haciéndole un trabajo a Claro en la Junta Central Electoral, y está pasando algo que yo sé, porque yo no soy un simple cortacable, sino que tengo una función importante, y yo sé que está pasando algo ahí, que van a hacer un fraude o que están, haciendo un, un, o que están intentando boicotear, ¿a quién sería la, a, a, a la primera persona o institución a la quien yo le comunicaría lo que está pasando? ¿A mi mamá? No porque mi mamá no tiene que ver con eso. ¿A mi primo? No porque mi primo no tiene nada que ver con eso. ¿A un amigo? No porque el amigo no tiene nada que ver con eso la lógica llama y usted, usted, usted mismo que me está viendo ya se ha contestado la pregunta fíjense que yo no le he dicho a quién es la primera persona o institución a la cual ese técnico debió informarle lo que estaba pasando porque él estaba en representación de una empresa pero no lo hizo él prefirió, y yo ayer cuando vi la entrevista, no sé si los muchachos la pueden conseguir, y escúchame que no la, no la pedí anteriormente yo no sé si, si Ayer cuando estaba viendo la, la entrevista, yo esperaba que Alicia le hiciera esa, esa pregunta. ¿Por qué tú no le informaste a la compañía para la cual tú trabajas, tú laboras y la cual tú defendiste ahí? ¿Por qué no le informaste lo que estaba sucediendo para que la sacara de ese lío y que la propia compañía le informara a la población de lo que se estaba tramando? Pero no lo hizo. Él prefirió llamar a un amigo. Oigan esto, porque es un amigo de él con quien él había hecho trabajo de investigación. Pero que tú ahí no ten calidad de investigador. Tú estás haciéndole un trabajo a Claro o un trabajo a la Junta Central Electoral en representación de una Claro. Una observación. Uh -huh. Debe de entender que él pertenece a un departamento de investigación de Claro en el sistema. Porque el Claro lo único que hace es que entrega el servicio de Internet. Punto. Exacto. Que no haya influencia. Entonces... Él explicó que lo hizo como una especie de dejar una impronta por si acaso le pasaba algo, porque quien lo estaba tratando a él de que él buscara el equipo, de que, uh -huh. se, de que él no dijera que se sometió un software distinto al uh -huh. que era que debía de ponerse sí. en el día anterior, era un coronel y le estaba pidiendo eso. Y entonces la pregunta mía es, Francis, tú que acabas ahora de mover el anzuelo que te puse. No, a mí no. ¿Sí? Acaba de mover el anzuelo. Él entonces pertenece a una parte investigativa de claro. ¿Y por qué no, entonces no, no. él? Su, en su función, él es ah. un técnico de seguridad eh. del, del régimen. Qué de, bueno de que, lo que es tú lo es aclares. La, la, la parte de redes, decir, ¿Eh? de redes. De redes. De redes. En sí, la qué bueno. Queda sí. eh, encargado de seguridad. ¿Y por qué no le informó a su empresa que había riesgo con esa seguridad? Que ahora mismo tiene a Claro embarrar con este lío. No. Sí, Carlos, sí. Me sí. acaban de decir que Carlos Slim ya emitió una. Carlos Slim, eh, sí, sí, el sí, hombre sí. más rico del mundo, que no va a permitir que a un empleado de, de esa naturaleza le pase nada. No porque nadie está diciendo que le pase nada. Bueno, pero ya, por, ¿por ya, por ya Carlos, Carlos le mandó Slim, a decir. Pero ¿por qué Carlos Slim no tenía la información de lo que estaba pasando? Primero que el coronel. No, no le llama suspicacia, no, yo no, no voy a decir la nada. La empresa lo tiene todo, por eso le está dando el respaldo. Pero ¿y por qué no lo dijo entonces el sábado, cuando él lo sabía? ¿Y por qué no lo dijo el domingo? ¿Por, por qué? esperó a que mencionaran un técnico de su compañía para ella decir, sí, trabaja con nosotros. Ah, pero esto es una irresponsabilidad, ¿verdad? Y no solamente eso, si usted verifica... Ahora, ayer, el plan se le cayó ya, ya, sí, ¿eh? eh, eso pero, es duro. Espera o sea, un momentito, eh... Si usted verifica ayer, el, el técnico que supuestamente, mira, supuestamente, ve lo que le digo, ves, mira lo que te digo, eh, sí, si ustedes verifican, él ayer dice que lo torturaron, que le dieron muchísimos golpes, o sea, eso es lo que salió en la prensa. Y después cuando le preguntan, él duró un rato pensando y dice, me dieron, ¿cómo es? un par de caricias pero usted sabe que si a usted le dan dos galletas, si, si un hombre le da una galleta a usted, ¿usted sabe que un, un legista lo va a determinar eso? Porque eh, ese, como dicen en el campo, ese colorado le queda a usted. Depende, él es prieto. ¿El es prieto? Ah, sí, claro, los negros, se le, los hematomas no se le ven. ¿No se le ven? A los negros no. Y me dicen por, a mí por el que color la, de la piel. sabe dar un En cambio, las mujeres la mujer o los hombres blancos por ejemplo, a ti, te Ayer agarran era... fuertemente por un brazo y te queda, no, no, te queda el color, blanco. Es por un azul sí. de la piel. Sí, o claro. azul. claro. Pero, ¿qué pasa? La policía mostró parte de un video y dijo, miren, donde él mismo dice, él mismo, dice, no, mi familia ha estado aquí, han venido a visitarme, y me preguntaron si me han maltratado, le yo le dije que no, que todo lo contrario. Lo voy a llamar, ¿eh? ¿Qué él aprenderá con el tiempo? que todo lo contrario, no debemos aprender ¿Y tú todos. crees que iban a publicar el video? No, tuvieran? naturalmente, Mira, la hay la posibilidad de un que no. con él. Pero dijo esto, el, el médico legista que el estaba... El dilocamiento del hombro y el esguince uh -huh. son cosas que no se pueden negar. No, no se pueden pero negar. tampoco tú puedes determinar que fue ese día, pudo haber sido antes... Y ya los médicos han hablado de eso. Pero pero, pero, la policía, no, la pero nadie lo... ha hablado de que eso fue antes. Lo hubieran dicho las autoridades claro, y con entró, eso ya hubieran... Muy bien. Claro. claro. Sí. A él lo llevaron al médico luego de que lo, lo sometieran. Fue luego que lo llevaron al médico. No sé si ¿Hay la una llamada. Vamos tan... a pasar la llamada. Yo no sé si la población estará tan confundida o tiene un caso como si un invento. Se, se fue la llamada. Mira, a mí lo que me preocupa de todo ese asunto ah, es... Oye, hey, ¿qué es lo que me preocupa? Qué, qué. Yo soy un técnico. Y yo no entiendo por qué una investigación tiene que airearse en las redes sociales, carajo. Las investigaciones, sobre todo aquellas que van a terminar en los tribunales, o sea que tienen, que tienen una inclinación al juicio, al proceso, tienen que hacerse como deben de hacerse. Una investigación se hace de manera sí. subrepticia, de manera discreta. Usted no puede estar poniendo información de una investigación en manos en manos de, de la población, independientemente de que la población tenga derecho a estar informado, el derecho a la información no llega hasta ahí. Lo que pasa que es más por fácil, favor. lo que pasa que es más fácil irse por el lado del populismo de lo que quiere un grupo allá afuera. Y decir, pues eso, sí. Eso es populismo, eh, publicar sí. un video de una entrevista a un, a un, a un acusado bueno, pero, o a un sospechoso. Bueno, pero eso es populismo eh, yo entiendo también. que fue una respuesta, porque ellos no lo hicieron antes. Ahí se pierde, pues la, mira, yo eso. Yo entiendo que fue una respuesta. Lamento, lamento muchísimo ver a mi amigo Fernando Quesada ahí, lamento mucho. Pero yo entiendo. quién es Fernando Quesada. Yo entiendo que fue una respuesta. Ahora bien. No Ahora bien, todo mal gusto. lo que ellos han debido demostrar. Totalmente antiprofesional. Eh, también lo olvidó de cuando él salió. Y eso todo es un show eso. un antiprofesional, eso que ¿Eh? está pasando ahí. Y lamento, vuelvo y te repito, carajo, lamento ver a Fernando. Repito que es más fácil montarse en el discurso del populismo. Tenemos la llamada, muchachos. Y no profundizar y analizar el tema de manera profunda. ¿Por qué el técnico no le avisó a su compañía? Porque claro, no rindió un informe? Y se tomó de lo que. una decisión. Amado, por pero eso. por Dios, Quizás tomó una, una mala, decisión. mala decisión. ¿Tú te ¿tú crees que eso? si yo trabajo para Telenor y Telenor me manda a mí a cubrir un evento y está pasando algo que le va a afectar a Telenor, yo no solo voy a enfermar sí, a, son, a mi superior inmediato? Son dos contextos diferentes. El que tú estás, el que tú estás <risa> Ay, pero mire no, no, qué no, casualidad. Son dos contextos diferentes. Ah, bro, qué bien, que estamos hablando está bien, de un individuo bien. que puede tener su inclinación política hacia el partido una. ah, pero, ah eso lo dijiste tú pero, no claro, yo digo, eso lo acaba puede, de decir tú digo, puede, poniendo, puede, no puede no, no, porque puede eh, porque eh, qué casualidad porque que él llame no estoy no estoy, estoy sí, especulando pero eh, miren eh, esto eh. qué casualidad no le llama suspicacia que él llame a un amigo que es coronel y que resulta que ese amigo está asignado a la seguridad de Luis Abinader pero apenas ¿Por hace un mes qué? Hace sí pero un y medio, pero tú más. sabes tú sabes que no que que esos militares lo asignan porque el mismo candidato lo pide, dame a fulano, a fulano y a fulano. ¿Tú lo sabes? O bueno. oh, no vamos a llamar a engaño. Tenemos la llamada ahí. Buenos, Buenos días. días. Buen día. Sí. ¿Cómo están ustedes? Bien, Pacheco. Pacheco. Pacheco de este lado. Sí. Oye, pero el análisis de Yayan, es un análisis truenco. Y sácalo del aire. Sácalo del aire. Sácalo del, de aire. sácalo del aire. Espérate. No, pero sácalo del espérate, aire. No sácalo del aire ¿Y, ¿Y, cómo, el, ¿y qué la... Que fue ah, el ¿Ah, análisis. Si le dan la oportunidad. La... Si le dan la oportunidad. No, pero este es mi tiempo, amado. Si le dan la oportunidad. Pacheco. Está bien. Pero Pacheco. Si tuviese dicho una mala palabra. O ofendido, pero no te ofendí. Pero espérate. Si le dan la oportunidad a usted. De usted poder participar en el programa. Para usted poner su punto de vista. Usted no tiene que, de, que, que, que tirar el mío al no, suelo, no, no, no, ni en detrimento. No, ni sí. a ti. Haga usted su análisis, yo hago el mío. Porque yo tengo un cerebro propio. Pero él sí, está perdiendo título a tu propio. Pero déjeme, señor, pero tengo mira, tiempo. Pronto, yo administro cuenta. mi tiempo. ¿Eh? ¿Cuál tiempo ¿Eh? me queda, Israel? Eh, un minuto. Está bien. Ahora otra llamada. Buenos días. Oh, okay. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Está Qué bueno. Sí, bueno. Sin descartar la posición de Yerjan. Porque yo digo ahora mismo, para mí todos son culpables y todos son inocentes, hasta que no haya prueba. Ahora, debemos tener en cuenta que en situaciones, primero inesperadas y muchas veces de peligro, uno puede tomar decisiones impulsivas claro. mm. sin ver la realidad del caso. Ante un peligro uno dice, si me van a quitar el celular... Yo se lo doy. Mentira, cuando vienes a darle vuelas tú encima. Y otra cosita es: eso es verdad. que tiene se, se ofenda ya, ya muy No es correcto mandar a sacar una llamada Sí, sí es correcto no. para, ¿Tú sabes por qué? Porque para el líder no de ustedes ofensivo, ¿eh? Ese programa no es de ustedes Ese programa es no. de nosotros Sí, que no vaya, no pero que sea, que lo, que yo, no lo que yo digo amiga Que para él plantear su punto de vista es que Él no lo tiene tridente, Él ya, ya. lo tiene que agredir Mi punto de vista pero Es lo que, que, él, que tiene que decir Él lo que dijo que era cruento Ruento. Que fue lo que yo entendí, ¿verdad? Y yo, yo también. No es lo que, que tú, tiene ¿verdad? que hacer, es poner su punto de vista. No, porque no, este no. es mi tiempo, yo lo administro. Es diferente de hecho Si quiere, yo no paso llamada. Miren qué fácil, sí, yo no paso llamada. Pero mejor, si le doy la oportunidad. En tu, tu, en tu no, no, no. no, no. Pases, yo, lo, yo lo que le digo a, a la universidad. ¿Por qué te molestaste porque yo dije que tú eres un tipo? No, no, tú no, no, no fuiste tú que lo dijiste, no fui yo. sino ah, que por, llamó una porque persona y dijo, no porque este tipo y lo dijo de manera despectiva. No, no, quién y aquí ha estamos dicho. Estamos construyendo. Por, por favor. Aquí estamos el construyendo. Hay que entender. Y... Mira, Pacheco. ¿Cómo ¿Ah, ustedes están...? En su, ¿eh? No, no, pero no, termina para, lo para yo no. Si Pacheco no, quiere debatir conmigo, que plantee su punto público. de vista. Nosotros pero yo no estoy obligado, yo no estoy obligado a asumirme a su comentario. Y por tanto, usted no puede llamar a este no programa, por ejemplo, a en mi tiempo, a decirme que yo soy el que te he equivocado. No, no, no. no, no. plantea su punto de vista. plante su punto de vista. No, y lo, y de vista. no mi, tiempo, mi tiempo yo lo administro. Mi tiempo yo lo administro. Esa es la democracia. ¿Eh? mi tiempo yo lo administro. Pero eh, si la persona quiere, por ejemplo, eh, eh, entrar en debate, no tiene por qué agredir. No tiene por qué venir a, a, a denostar. Eh, mi posición, porque yo tengo una opinión que propia. No, es oh, pero ven acá. No es oh, pues yo no puedo usar mi cerebro. Dijo. Lo tengo de lujo hoy. Eh. No es de no obstante lo que él dijo. Qué lo tengo de lujo. Mira, déjame decirte algo para terminar con el tema. Está hablando mentira el, el, el, el técnico. Mira, déjame decirte algo. Eh, tú comenzaste por ahí, pero hay una cosa que se llama Dimino. El Dimino es el lenguaje corporal. Los penalistas estudiamos. El Diminor, como una manera de tratar de, de, de adentrarnos en la actitud que asume el testigo en un juicio penal. Y uno, claro, esto no es definitivo, ni es, eh, digamos, palabra de Dios. Absoluto. Exacto, absoluto, gracias. Pero sí, tenemos, nos damos una idea de cuándo una persona está mintiendo, porque hay una serie de señales. Las señales son, por ejemplo, el parpadeo, las manos, el movimiento del... Y a mí no me pareció el diminor de este muchacho que en estuviera mintiendo. No me pareció. Yo puedo estar equivocado porque yo no soy un especialista en psicología forense. Y lo no va, lo soy. Y, y Pero sí tengo conocimiento de psicología forense, aunque no soy especialista, y, y porque manejo la criminología. Entonces, eh, me pareció eso. Mira, quizá yo te equivocado es que y tú tengas razón. En el orden nacional no ha existido un comentario de esa naturaleza. Ay, yo lo hago. Yo no, soy, yo no tengo es que, que ser. Decir, Yo, yo no tengo que irme con la corriente. No, que tú eres parte de la nación. Yo soy, yo, soy, yo soy uno. Míralo aquí ya ahora bien, uno. uno. Ahora bien. Ahora bien. Ya hay uno. Lo mejor del mundo es que tú tienes ahí en tu celular uh -huh. las conversaciones y hay un trasfondo que yo quiero hacer mención. ¿Fueron ellos los que lo entregaron o es parte de la intervención maliciosa del propio Estado al teléfono del coronel y de este técnico? Bueno. Porque esa es una parte que no me la han aclarado. Porque la verdad es que también se estima la intimidad de la persona y que esto se develó producto de la situación de suspensión. Bien. Ahora, ah, bueno, yo ¿sabes? le voy a decir algo. Ajá. Y qué bueno que tú reaccionaste cuando yo te miré, dice, "La aprenderá." <risa> es que ya Al momento de que se va un momentito, al momento que se va a la investigación y se hace como una especie de de, de sala exerce o algo así. Sí. Nunca en la vida primera vez que vemos cuatro fiscales frente a un investigado poniendo y la primera pregunta que hacen, ¿cómo te trataron? Bueno, yo se lo quiero preguntar a los abogados en ejercicio. Un ¿Sí? Vámonos al WhatsApp. Bien, iniciamos con Francisco eh. García Pimentel. Dice, "Buen día." Yo creo que ese fue el gran Altísimo. show, esa Buen bueno esa días. Les exhorto a los que están protestando frente a la junta que no salgan a votar el próximo 15 de marzo. No, así sí Como es bueno. bueno tan ustedes quieren que no se den Pero Dios mío, hay uno así tiene sí que es bueno. tragar. Dice Al contrario, Gabriel, la gente tiene que motivar. El problema que cuando son a favor, entonces sí, cuando son en contra, entonces no hay como claro. la... Así es que sea, hay cosas mujer. incoherentes, como que tú no la puedes digerir. No, pero, pero déjalo, porque esa es su incoherencia. Señora, la así como televisión tiene no es para, para estar en estos juegos. De, de, hecho a de, de exceso fascina. de derechos y de, y de sí, oportunidades. La televisión tiene más que es que va arriba, vamos a ver. Tenemos mucho. En relación a la pregunta del día, Luis Gabriel dice que no continuamos con ramón flores dice eh, llama mucho la atención la gran cantidad de jóvenes que se han sumado a protestas jóvenes que nunca se habían visto tanto de clase alta media y baja jóvenes profesionales que están despertando y, de, y preocupados por su presente y su futuro francisco garcía nos dice total de acuerdo contigo yer fue las autoridades fue a las autoridades correspondientes y mira qué militar se, se dirigió estoy chivo con eso Dice el amigo. El 4711 dice, pero ese joven no encuentra qué hablar. <risa> eh, bueno. No, no sé si el otro dice que él es del PLD. Ok. Eh, continuamos con el 8920 dice. Ese tiene que ser enemigo de Claro, del técnico de Claro. No, jamás. Eh, es continuamos con Carlos, dice Yarjan, es una bocina del PLD. Ah, para pues la gente del PLD que me paguen, porque no me están pagando. Buenos días, sí, Fulvio, Fulvio está malito y belice. No, que eh. mi cuarto. Inés Agustina dice: Buenos días, ese joven lo están implicando, que busquen los culpables, que hay pejes grandes en esta maniobra. Dice Inés, dice el 8339, eh, buenos días jóvenes, ¿y por qué solo presentan a los colaboradores del drama? ¿Y dónde están los cabezas de este? El vocero de la policía dijo que eran colaboradores, muy buena esa. Sí. Berlina dice, mi querido Yerjan, te quiero mucho, pero tómate una ponsta. ¿Qué? ¿Para, ¿Para qué, para no, qué es eso? Dolor para para sepa dolor. Sepa dolor. Es un menstrual. analgésico, <risa> la ponsta. Vamos a continuar, dice Junior, eh. buenos días, pero yerjan eh, tú puedes decir lo que quieras, y este pueblo está hablando, hagan lo que ustedes quieran, pero como <risa> quiera se van, el país se cansó. Y que qué la policía no no grabó cuando lo mandaron para su casa diciendo que estaba debieron bien. grabar debieron Ni entregarlo. Yerjan tanto que defiendes a esos ladro, a esos ladrones. Yo lo hubiese entregado. Eh, eh, Lee Jan, veo públicamente. que el, el PLD te está dando se te está acabando. Lo que el pelé te está dando <ríe> se te está acabando Tómate la pastilla que te vas a morir con el derrumbe del pelé Les PP. reto, puedo presentar el número de mi cédula, muchachos, para que me busque, les reto Manuel García dice, mis amigos, ¿cuál es el pro problema? Que el amigo Yerjan no puede expresarse Él tiene opinión propia, señores, por favor, dejen esas discusiones sí. Ustedes son un equipo precioso Defiéndeme, Manuel, defiéndeme <ríe> Ese primo tuyo es el 75. Ahora es primo, ¿Eh? primo mío, Ahora ¿Va es primo mío, qué vaina eh, <risa> con la anuencia de quien se de quién se pinchan los teléfonos sin una orden, supongo que de la compañía. No, Ay, la bien. compañía recibe la orden judicial o de la autoridad competente. Dice el último allá. Y no que. se puede negar. Bueno, vemos en breve, señores. Cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana. Señores, pero no se de, vayan. Lo de Miriam lo escuchaba. La gente, ellos. la gente te encendía ¿Mm? en el... A Miriam no la escuchaban venga. ellos.